Cuando estudiamos el funcionamiento de los mercados, decimos que el libre juego de la oferta y la demanda, si se cumplen todos los requisitos necesarios para ello, hará que los recursos se asignen de una forma eficiente. Sin embargo, hay ocasiones en las que los mercados fallan y las externalidades son uno de esos casos. Podemos definir las externalidades como los efectos que tiene la actuación de un agente económico que afectan a algún otro agente económico, pero que no son compensados. Es este hecho, el de que no se tengan en cuenta en la toma de decisiones esos costes que se generan a otros, lo que estaría provocando una asignación ineficiente de los recursos. Las externalidades pueden ser positivas cuando la actuación de un agente económico beneficia a otro sin que éste le pague por ello al primero o negativas, cuando se produce un perjuicio que no es compensado. Por ejemplo, si el propietario de una granja arregla el camino que lleva desde la carretera general hasta su explotación, pues eso le va a facilitar el transporte de su cosecha, eso estará beneficiando igualmente a los propietarios de fincas aledañas que se van a aprovechar de esa mejora, pero no se van a ver obligados a pagar por ello. Se trata, por tanto, de una externalidad positiva. Nos centraremos en ver cómo se pueden resol resolver las externalidades negativas, pues son las que generan una mayor problemática. Lo veremos fácilmente con un ejemplo sencillo. Si tu vecino aporrea el piano, está aprendiendo a tocar la flauta y tú escuchas un melodías totalmente desafinadas y desagradables, te estará generando una externalidad negativa, pues no te está compensando por el perjuicio que te está generando. Para intentar resolver las externalidades negativas existen principalmente dos propuestas. La primera es el impuesto pigubiano. El impuesto penaliza doblemente a quienes generan la externalidad, puesto que producen menos y pagan por el impuesto. Producirán menos para evitar pagar en exceso por el impuesto, pero en cualquier caso no podrán evitar pagar por todas las unidades que produzcan. Por otro lado, Acertar con la cuantía óptima del impuesto que nos lleva a la solución socialmente deseable no será fácil, puesto que no todas las empresas tienen la misma estructura de costes y les afectará, por tanto, de forma desigual. La otra propuesta que atribuimos a Ronald Coase es la negociación. Coase afirma que si los derechos están perfectamente definidos, están claros quiénes son los afectados y los costes de negociación son bajos, a través de la negociación se alcanzará una solución eficiente a la que llegaremos con independencia de quién sea quien ostente el derecho, ya sea quien genera la externalidad o quien la padece. Imaginemos que quien tiene el derecho es mi vecino a tocar la flauta o el piano. Yo puedo ir y pedirle educadamente que no lo haga a determinadas horas en las que me genera más molestia, pues necesito concentración para trabajar o simplemente porque son horas a las que decido descansar. Para convencerle, puedo ofrecerle una compensación económica. Si la acepta será porque ese dinero le compensa más que la pérdida de bienestar que tiene por el hecho de no ensayar con su instrumento. Del mismo modo, si es una cantidad que yo le he ofrecido, también será una cifra que a mí no me suponga una pérdida superior al beneficio que obtengo con el hecho de no soportar su ruido. A través de la negociación alcanzaremos, por tanto, una solución que beneficie a ambos. Pero ¿Qué ocurre si soy yo quien tiene el derecho a no tener que aguantar sus ruidos? En ese caso, mi vecino puede venir a negociar conmigo. Me puede ofrecer una cantidad de, din de dinero para que yo le permita ensayar y podremos negociar cuánto dinero me dará y a qué horas lo hará. Si llegamos a esa solución será porque ambos salimos beneficiados y en este caso también la externalidad negativa desaparecerá. Hemos visto dos propuestas para resolver las externalidades negativas, el impuesto de Pigou y la negociación de COUS. ¿Hay alguno de ellos que consideran más apropiado por unas situaciones u otras? ¿Por qué? Estoy deseando ver en los comentarios tu opinión al respecto. Hasta luego.